Bienvenidos al tutorial del programa Pitágoras. Como podéis ver, a la que está instalado, esta es la primera pantalla que aparece cuando lo ejecutas. Aquí tenemos el botón para salir, al presionarlo salimos del programa un botón de información que te da acceso a una pantalla donde te explica quién ha sido el que ha fabricado este programa que lo ha programado eh, la versión en la que se encuentra direcciones interesantes de personas que han sido influyentes a la hora de preparar y programar este programa etcétera la dirección de correo página web todo lo necesario para saber quién ha sido y a dónde dirigirse en el caso de interés sobre él veis que hay una serie de, de botones que están desactivados porque no se puede calcular ni grabar una ficha ni borrar una ficha sin que haya ya la ficha creada en este caso como acabamos de entrar en el programa no hay ninguna ficha preparada podemos hacer nueva ficha apretar con el botón en nueva ficha directamente y entonces tenemos ya a punto las posibilidades de introducir los datos si ahora que todavía no hay nombre y apellidos puestos que son como ya sabéis necesarios para los cálculos diéramos al botón calcular nos avisaría de que no se ha introducido todavía ningún nombre y apellido de acuerdo aquí tenemos la fecha de nacimiento que es básica e indispensable en todos los cálculos por defecto para que no haya ningún error importante en el programa por defecto sale la fecha actual luego nosotros ya la cambiamos por la que nos interese pero de entrada ya hay una no quedaría en vacío lo mismo que la hora de nacimiento que no es necesaria para los cálculos de numerología pero sí para otras cosas y en este caso ya lo ponemos por defecto a las 12 luego aquí tenemos para introducir los nombres vamos a poner por ejemplo mi carta mi tema numerológico que me llamo josep tengo un solo nombre mi apellido de padre, el primero es Jim Bernard, el segundo apellido de mi padre, Padrosa, el primer apellido de mi madre, Amer, y el segundo apellido de mi madre, Feliu. Con esto sería suficiente fecha de nacimiento, perdón, que esta no es la correcta, nací el 15 del 02 de 1958. Veis que lo acabo de introducir eh, tecleándolo pero también podría haberlo introducido haciendo un clic en este botón, esta flechita y sale un calendario. Aquí podemos ir cambiando de meses, etcétera, ¿de acuerdo? Hasta que tenemos el que nos interesa. Las horas lo mismo, puedo introducir la que yo sé, que es las 02:55. Perdón. Borro 02:55 porque me sale una. 02 ahora o bien hacerlo subir y bajar por aquí veis 56 tal hasta el que me interesa y aquí haciendo un clic sobre esto podía hacer una dos tres la que la que fuera bien nombre apellidos ya está podemos poner o no si nos interesa los hermanos la, la cantidad de hermanos que hemos tenido y que, cuál es nuestro orden por ejemplo en mi caso yo tuve un hermano primero antes que yo y que se murió cuando yo tenía cuatro años luego nací yo luego está otra hermana y una última hermana que también se murió al cabo de un tiempo entonces veis para introducir los hermanos y evitar errores aquí no se puede hacer manualmente hay que hacerlo desde este botón de selección el primero que nació es un hombre pero como he dicho murió por lo tanto pongo muerto el segundo soy yo que es el hombre el cliente me refiero a la persona con la que vamos a hacer los cálculos el tercero es una hermana en este caso una mujer si fuera ella la que hiciéramos los cálculos sería mujer la cliente sino mujer así y la cuarta fue también una persona una mujer pero en este caso también se murió por lo tanto colocamos esto de esta manera tenemos colocados los hermanos por el orden en el que nacieron en mi familia si me hubiera equivocado apretando borrar último veis se borra lo que haya de uno en uno hacia atrás de atrás hacia bueno de delante hacia atrás en este caso voy a volver a colocar mi hermana y la segunda hermana muerta aquí tenéis fecha de cálculos fecha para cálculos ciclos esta es por defecto la fecha de la fecha actual perdón en la que haces la, la ficha por primera vez y más que nada es para si queréis calcular los ciclos para otro año que no sea el actual digamos que bueno saldrá destacado el, el año personal en el que se encuentre en ese momento ya veréis que no hace falta normalmente no se suele usar pero por si acaso alguna vez lo necesitáis aquí lo tenéis esta otra que dice fecha primera consulta es un dato irrelevante para los cálculos pero si so hacéis consultas pasáis consulta a diversas personas y os interesa poder recordar cuál es el primer día que vino a hacer la primera consulta por alguna razón, aquí lo podéis poner, puesto que por defecto aquí te saldrá el día que hagas la ficha por primera vez esa fecha, la de ese día. Si no la tocáis para nada, ahí estará. Si no, la podríais cambiar para cualquier otra, por cualquier motivo que os interesara. También, si quisierais guardar su teléfono y su correo electrónico, aquí lo podríais poner. Insisto, para cálculos no es necesario, pero quizás para una consulta te podría ser interesante guardar esos datos. Otra cosa que puede ser interesante a veces es tener un lugar para anotar observaciones que hagamos y que queramos recordar en el futuro. Notas, observaciones, aquí las podéis poner, tantas como queráis. Y por último, la, el lugar de nacimiento, que no es necesario para numerología, da igual si está puesto que si sí, no. De acuerdo, pero para otras de las pestañas que ya os explicaré un poco más adelante, sí que sería interesante. Entonces sabéis que por defecto pongo España en el país, sale por España, pero podríais poner cualquier otro pueblo, perdón, cuatro, cualquier otro país. Y una vez ya tienes el país colocado aquí, incluso puedes encontrar. Yo nací concretamente en Gerona, Girona, Girona veis, y a la que voy escribiendo va apareciendo. Entonces este es el válido, lo dejo así. Y cuando ya lo tengo, digo aceptar lugar en algunos casos eh, hay acentos que complican y en esta lista es sin acentos puede que no lo encontréis entonces lo buscáis por aquí literalmente esto lo podéis eh, anular y podéis buscar eh, teniendo en cuenta que aquí estarán con todos los acentos que tocan lo normal suele ser por aquí ¿eh? ya lo veis que es fácil de encontrar la mayoría de las veces y lo último que queda de aquí es esto de aquí este, este botón de selección para si queréis cambiar los mensajes que salen y todos los nombres que van apareciendo por aquí eh, al, a vuestro idioma resulta que por defecto hemos puesto en castellano pero podría ser en catalán veis inmediatamente han cambiado todas las etiquetas los nombres podría ser en francés aquí lo tenéis y eso sería válido para todos los botones los de mensajes de texto etcétera en inglés en alemán y en italiano son los idiomas eh, en los que se colocan si tú tienes uno de estos idiomas y lo quieres cambiar la vez la primera vez lo pones el que sea y ya quedará grabado en la configuración la siguiente vez que abras el programa te saldrá exactamente en ese que habías escogido siempre puede que quieras lo puedes cambiar pero de entrada ya lo tendrás siempre en el, en el de preferencia una vez ya has puesto los datos también hay otra posibilidad y es que ya lo tengas grabado porque lo hayas usado otras veces este programa y tengas grabado la ficha que es lo que se puede hacer aquí una vez tienes estos datos puestos puedes decir grabar ficha hacer un, un clic en este botón no lo voy a hacer en este caso porque ya está esta ficha ya la tengo yo colocada y eso lo vamos a ver por ejemplo que si selecciono cualquiera veis cómo aparece aquí todos los datos de esa persona si busco la mía Jimbert, veis aparecen todos los invernades en este caso josep soy yo hago un clic y aparecen todos estos datos tal como los había puesto ahora porque son los míos pero y así ya no los tengo que volver a escribir puedes tener una lista de todas las personas que te interesa guardar si esto lo pones en blanco estarán todas aquí ¿Veis? tengo unas cuantas de personas a las que he pasado consulta y están por orden alfabético de apellido puedes encontrar cualquiera así y para buscar rápido pues a ver si hay una alcántara Sí, veis alcántara en este caso tengo una pero podría haber eh, pérez como podéis ver pérez hay unos cuantos más que hay pérez o en el primero o en el segundo apellido y así esta utilidad es para ser más rápida la búsqueda de lo que tengas grabada. Y esta otra puede ser que la veáis o que no la veáis en vuestro programa. Porque esto solo aparece si en tu ordenador ya tienes instalado el programa Astronex de cálculo de cartas natales astrológicas. El programa Astronex es un programa gratuito que podéis descargar de, de internet. Eh, aquí en información lo veréis. Hay una página que dice astronex.com veis aquí uh, pues uh, por si os interesa calcular cartas astrales pero como yo soy un asesor que usa todas estas herramientas la carta astral principalmente luego la numerología los siete rayos y los chakras pues tengo muchos datos muchas personas introducidas ya en el programa astronex entonces el programa pitágoras detecta si está instalado el programa astronex y se conecta con su base de datos y aparecen aquí para que las puedas buscar sin tener que introducir todos los datos por ejemplo veis está cualquiera esta misma me aparece con los datos que tenemos en astronex que es la fecha de nacimiento la hora esto siempre estará el lugar y el nombre y el primer apellido normalmente solemos poner los demás los tendremos que poner pero nos hemos ahorrado bastante trabajo teniendo ya esto hecho y eso lo podemos hacer con cualquiera que esté aquí y también lo podemos buscar por ejemplo veis, podéis buscar y en lo mismo mi esto tengo el de mi padre y el mío ¿Veis? y aquí aparece con todo lo que tengo puesto en el programa astronex solo faltaría poner los dos apellidos y si me apetece los hermanos de acuerdo pero insisto en que a lo mejor no lo encontráis en vuestro programa no es ningún fallo simplemente que si no detecta que esté el programa instalado el astronex aquí no aparece esta fila este, estas posibilidades de acuerdo una vez ya tenemos esto podríamos grabar la ficha como he dicho borrar la ficha hombre si es una que acabamos de escribir no hace falta simplemente no grabando ya no aparecerá pero si es una que tenemos y está equivocado por alguna razón siempre podemos hacer clic y además nos lo preguntará ¿Estás seguro que quieres borrar esa ficha en este caso le digo que no y todo sigue igual pero si lo hubiera dicho que sí desaparecería de la base de datos y lo último que queda es calcular darle al botón calcular y en décimas de segundo tenemos todo calculado todos los todos los cálculos ya están hechos en numerología que es para lo que principalmente usamos el programa pitágoras al menos la gran mayoría de personas pues tenemos tres pestañas que están en donde están los cálculos que usamos en la pestaña de números clave la pestaña de ciclos y la pestaña de cuerpo en los números clave están todos los que estáis estudiando o el curso online o que habéis estudiado con martín o bueno con cualquiera de sus alumnos que están dando clase o con su simplemente con su libro el libro que también recordáis que aquí está recomendado de acuerdo y de quién es de martín etcétera que podríais conectar con ella libro explicativo de todo esto bien aquí tenemos los números clave los principales luego tenemos los ciclos en donde tenemos los años personales aquí está puesto todo y veis destacado el año en el que nos encontramos de manera que así rápidamente podemos saber que nos encontramos en un año personal 7 con el matiz 3 puesto que el habitante 3 y además estoy en este caso con el, el ciclo séptimo también con el matiz 3 por eso está destacado en, en rosa veis esto que coincide uh, ahí es donde en el caso de que aquí yo quisiera saber en un año posterior o inferior, vamos a ver en el 2000, este mismo, el 2006. ¿Veis? Aquí hemos cambiado la, el, la fecha y si vuelvo a calcular veréis es que el año destacado es el 2006 los cálculos son los mismos la única diferencia es que aquí te destaca esto y en los números clave te dice el año personal el año mes personal etcétera vamos a dejarlo en el 2015 bien calculamos y volvemos a estar como estaba ¿Veis? aquí os pone la fecha de los cálculos ahora porque precisamente por eso para saber que esto es referido si imprimís esta hoja esto es referido a esta fecha a este año en concreto y la última es la del cuerpo psicoenergético donde podemos ver la energía que tenemos en cada parte de nuestro cuerpo y la cualificación que tiene esa parte tanto la física como la psicológica aquí se termina todo lo referente a la numerología tenemos estas tres pestañas donde nos explica perfectamente todos los cálculos que hay que hacer y así lo tenemos de una manera visual gráfica e importante aquí podemos imprimir además en las tres pestañas al dar a imprimir aquí tenéis la selección de las impresoras que tengáis yo os tengo una impresora y una cosa que eh, tengo que advertir porque esto permite imprimir en un papel pero yo desde siempre yo trabajo bueno desde siempre desde hace muchos años trabajo con el sistema operativo linux no con el windows con el linux tenemos ya todos la ventaja de poder imprimir en un fichero pdf en lugar de imprimir en un papel guardarlo en un fichero que le podríamos dar en uh, cualquier nombre números clave josep bernard por ejemplo pdf y si una vez guardado me lo, me lo ha dejado en el disco duro en el ordenador en la carpeta que le acabo de decir como veis en este caso en este directorio si tenéis el windows esto esta opción probablemente no os aparecerá al menos por defecto no sale existen algunos pequeños programas que son gratuitos los podéis descargar desde internet que lo permiten hacer simplemente habría que instalarlos o en todo caso bueno me lo pedís me lo preguntáis en el correo electrónico y os lo puedo os puedo dar algunos nombres incluso de daros alguna dirección donde se pueden encontrar más que nada para que podáis no solo imprimir sino guardarlo en PDF y ese PDF enviarlo por correo electrónico a vuestros clientes o a vosotros mismos si estáis en otro, en otra situación en otro lugar etcétera o para simplemente guardarlo tenerlo archivado como os lo deseéis insisto en que como Impresora la podéis imprimir en cualquier sistema, pero en el Windows si no tenéis instalado algún programa que lo pueda pasar a PDF, no podríais tener esta opción que sí tenemos nosotros. Pero eso no depende de mi programa, sino del sistema operativo. Ese, ese botón de impresión está en todas las pestañas, ¿veis? Cuerpo, aquí también está. Bien. Uh, aparte de esto, de numerología como ya he comentado como asesor no uso nunca solamente ni la astrología ni la numerología solo, no uso todas las herramientas que conozco para ayudar a asesorar lo más perfectamente posible ayudar a la persona entonces empiezo siempre por la carta natal la carta astral astrológica que es la que me da más detalles y más precisa pero también uso mucho la numerología por eso este programa me permite ver esto que en, un, en astrología no se ve de la misma manera ayuda a, a comprender más perfectamente a la persona y lo mismo al revés la astrología te ayuda a comprender desde otro punto de vista pero también un lo que llamamos los siete rayos esotéricos que me permiten comprender la parte más espiritual lo, los rayos las energías que tienen los cuerpos útiles, el cuerpo físico el emocional el cuerpo mental lo que llamamos la personalidad el rayo que tuvo la energía que tuvimos en anterior vida etc entonces este programa directamente ya te lo calcula y te lo muestra gráficamente de esta manera si queréis más información evidentemente hay que aprender el curso de los siete rayos sino aquí esto solamente sirve para calcular que quede claro que este programa no interpreta ni numerología ni rayos ni nada solamente te hace los cálculos necesarios para evitarte la tediosa tarea de tener que calcularlo y evitarte equivocaciones el programa una vez ya está repasado los cálculos siempre funcionan correctamente bien la segunda o sea tenemos la pestaña de los rayos otra pestaña que se usa relativamente poco pero puede ser interesante es para ayudar a comparar pero no juzgar ¿eh? no, no no la comparativa en cuanto a juzgar pero sí ayudar a entender por qué dos personas se entienden o no se entienden también vamos a por ejemplo poner esta persona en este caso soy yo sí es está bien y Uh, vamos a poner otra, a ver, así. Una vez das a calcular, veis la persona primera, la de arriba, sale aquí con los números de la inclusión de base, los números clave y los rayos esotéricos. Y la segunda persona aquí, lo hemos codificado en forma de color para ayudar a verlo más rápidamente. Que conste que esto no puede ser nunca una, una, una crítica, una, un juzgar a uno ante ante otro, ¿eh? Eh, sino simplemente una comparativa para darte cuenta que, por ejemplo, si la, la personalidad de alguien, el rayo de la personalidad es azul y la, la otra también tiene el mismo azul, a nivel de personales se pueden entender muy bien. Por ejemplo, a nivel del rayo mental, el rayo 5, que es muy científico, y el rayo 2, que es muy amoroso, ya no se entienden tan bien y así se podría hacer comparaciones o la manera a nivel de numerología, la manera de personalidad masculina 7 a una personalidad masculina 6 es diferente evidentemente, dos 3 aquí se diferencian bastante, en cambio aquí en esta en la casa 3 son más iguales, etcétera. Es solo una comparativa para ayudarnos a ver más fácilmente por qué dos personas se pueden entender bien o no tanto, simplemente o qué tendrían que aprender la una de la otra para poderse entender sobre todo se usa para cartas de pareja lógicamente pero también puede ser muy útil para ver entre padres de hijos ver qué, qué diferencias hay y por qué hay choques en algunos en algunas situaciones y por último la pestaña de los chakras astrológicos que es uh, la posición bueno esta carta no vamos a explicarlo todo evidentemente pero sí que vamos a decir que Uh, hay la posición de los chakras en el momento de nacimiento, cómo estaban, si activados con exceso, con bloqueo, etcétera La posición que tenemos que aprender. La posición, bueno, y esta última lo resumimos, es la posición de lo, cómo están activados en este momento en concreto, en el día de los cálculos que lo estamos haciendo. Como, con lo mismo que he dicho con los rayos, es algo que tienes que aprender con el curso de los 12 chakras si quieres poder sacar el máximo provecho de esta pestaña pero está incluida dentro de todo el programa y no pagas más por ello simplemente eh, dentro de estos tres que eran los que yo empecé a programar le añadí estos porque son los que uso en mi vida diaria mi consulta diaria la última pestaña es simplemente un dibujo de la aspiración que tiene este programa que es de intentar integrar y que salgan los cálculos de todo esto los chakras esto ya está saliendo la cábala aquí de momento no hay prácticamente nada de cábala la astrología hay cosas de astrología el color la música y bueno la numerología que aquí bueno claro en este caso la cábala la parte numerológica pero no la cábala profunda profunda ¿no? y aquí es una serie de, de, de correspondencias entre los sonidos los colores los planetas los signos etcétera pero no, no transmite información simplemente es un símbolo de la aspiración de este programa con el tiempo bien aquí creo que ya está todo explicado bueno falta este botón que todavía no es activo dentro de poco lo estará que servirá para todos los, los datos que están eh, en la base de datos las fichas que hay ahí poderlas subir al pitágoras online los que tengáis las últimas versiones de este programa veréis que hay este botón que está activo y entonces lo podéis eh, generar una base de datos en eh, Online, de manera que tengáis cuando usáis el programa Pitágoras online, poder ya tener los mismos datos que tenéis aquí y no tener que introducirlos todos. En los que tengáis el programa antiguo, de las versiones antiguas, la 12 es, es la última que tiene esto, que no todavía no tiene esto, pues eh, lógicamente no está ese botón. Pero lo comento porque algunos ya lo veréis y en cuanto esté definitivamente testeado, recibiréis una comunicación conforme. Eh, podéis descargaros ya esta nueva versión, los que me hayáis dado vuestro correo electrónico, los que no lo tenga pues no os enteraréis, tendréis que irlo comprobando vosotros mismos. Y bueno, cualquier duda que tengáis eh, podéis eh, conectar conmigo y eh, a través del correo electrónico josepjimernat@gmail.com o a través de mi página web de www.josepjimernat.com.